Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos programa de reclutamiento. Bien, ustedes se preguntarán, muchos sabrán ya que es el programa de reclutamiento y otros no tendrán la más eh, pálida idea. Bien, es básicamente un programa, ahora lo vamos a leer completito y todos los premios que tienen y demás que pueden conseguir. Eh, Básicamente así dándoles una idea general que ahora se la, se la voy a dar, pero previamente quiero decirles que les agradezco un montón y acá pasamos a mi canal reaccionando a mi canal secundario que ya somos 129 personas, somos poquitas, pero de a poquito va creciendo esto, la verdad que les agradezco de corazón, les agradezco un montón porque realmente eh, es increíble que, nada, lo creé hace creo que un mes más o menos por ahí y, y ya somos 130 personas con lo cual, en mi canal de, de Nando Capo, llegar a esas 130 personas me costó más o menos como 5 meses. Así que, era un desastre. Pero nada, eh, los invito realmente a que, por ejemplo, vean este video, el último que subí, que les voy a estar dejando abajo en la descripción, el primer video que voy a dejar ahí arriba, en la descripción, va a ser este, que es el exorcismo de Alice Michael, que es muy bueno y realmente los desafío a que no se asusten, porque se van a pegar un cagazo, y si no, déjenme en los comentarios de este video, van a ver... No, Nando, yo no me asusté, es que no te la boludo, porque hasta yo cuando lo hice estaba cagado. Si lo miras de noche y solo es que te morís de miedo, boludo. Te vas a meter en la cama y te vas a tapar hasta la cabeza. Pero bueno, amigos, eh, nada, primero, como les decía, agradecerles. Y segundo, los invito a que se suscriban aquí reaccionando. Les voy a estar dejando, obviamente, el link abajo en la descripción. Así que, bueno, pasando a lo que nos llama hoy, ¿no? Lo que nos hace trabajar, que es este evento Podríamos decirlo también, por supuesto Que es el programa de reclutamiento ¿Quieren conseguir un vehículo premium De alto rendimiento y otras recompensas geniales? Es una pregunta que se hace La gente de Wargaming No se pierdan la oportunidad De reclutar a sus amigos Durante la siguiente temporada Del programa de reclutamiento 2.0 Que comenzará el 27 de abril Es decir, comenzó eh, Ayer eh, No, antes de ayer Um, y durará cuatro meses Podrán generar Perdón No, generar no Podrán ganar dos espléndidos y flamantes vehículos premium de recompensa Que los ayudarán a dominar el campo de batalla Y a ganar muchísimos créditos Eh, sí Ponele muchos créditos Ni con cuenta premium no veces ganan muchos créditos Así que, tampoco me diga que va a ganar muchos créditos No me mienta. Te diría un cordobés. Bueno, <ríe> puedes ganar dos tipos de vehículos. Recompensa de recluta, ¿bien? Y el comandante. El comandante, o sea, quien recluta a otra persona. Esto, a ver, les doy un pantallazo general para que entiendan de qué va. Eh, suponte, yo soy el comandante y una persona con menos de 200 batallas, que es nueva en el WOT, eh, quiere... quiere Nada, vos la podés llegar a guiar dentro del juego, digamos, por decirlo así Podés ayudarla a que a jugar batallas, pueden ir cumpliendo misiones juntos O lo pueden hacer también de manera individual, eso es indistinto Sí, creo que sí, me quedé, me quedé pensando, pero sí, sí, ¿no? Creo que es así porque la verdad es que yo no lo hice nunca Pero tengo muchos amigos que lo hacen Entonces me colgué pensando si era así eh, Bueno, acá les voy a dar primero lo, lo que es Sobre el programa de reclutamiento 2.0 Para que entiendan bien, ven, para no, no tirar fruta Cualquier jugador que haya jugado 600 batallas aleatorias O más en el juego Puede convertirse en comandante E invitar reclutas Bueno, o sea vos Para poder invitar a otra persona a jugar al WOT Es básicamente eh, invitar jugadores al, al WOT ¿bien? Y mediante eso que vos invitas Vas, eh, mientras vas jugando batallas, vos y él van ganando eh, diferentes premios. Podrán ser reclutados por un comandante si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Eres nuevo en World of Tanks, ¿bien? O sea, tenés que ser nuevo sí o sí. Um, o has jugado 200 batallas o menos. Cuando Guardami te dice eres nuevo, quiere decir que te quedaste la cuenta recién, ¿bien? O sea, recién te quedaste la cuenta y todavía no jugaste. O has jugado ya 200 batallas o menos, o sea, máximo 200 batallas. Eh, no has jugado durante los últimos 60 días. O sea que supongo que por más que tengas más de 200, si no jugaste durante los últimos 60 días, te, puede, te pueden reclutar. Cabe aclarar que un comandante también puede adoptar a un novato que ha jugado menos de 200 batallas, invitar de nuevo a veteranos de World of Tan que hayan dejado de jugar el juego, esta vez veteranos. O sea, con más de, obviamente, más de 200 batallas, capaz que eh, vos como comandante... Invitas a un jugador que tiene 50.000 batallas pero que el chabón no juega hace 6 meses al juego Entonces Wargami te dice, bueno, tráelo de vuelta al juego, convencelo de que juega, de que siga jugando Y nosotros le vamos dando un premio a cada uno Lo que sí, no sé, no sé, porque ahora, bueno, ahora lo vamos a ver eh, El recluta deberá usar el enlace de invitación que hayan enviado, que haya enviado el comandante y unirse al programa de reclutamiento Después de eso, el comandante tendrá una tarjeta de reclutamiento en la ventana apropiada bueno, para hacer esto, eh, en, la, en la ventana del juego, cuando entran al en juego directamente ya en el garage, abajo hay como dos manitas así. No sé, unidas, por decirlo así, ¿no? Dándose la mano. Bueno, ahí es el programa de reclutamiento. Eh, aprovechen sus espacios libres. No lo olviden, deben usar los espacios de reclutamiento sin usar antes del 27 de abril. Eh, cuando comience la séptima temporada recibirán dos espacios nuevos. Eh, y todos los espacios de reclutamiento sin usar de la temporada anterior serán eliminados Si ya usaron eh, ambos espacios Antes recibirán dos espacios nuevos el 27 de abril El progreso en eh, los contratos existentes y las conexiones de reclutamiento se mantendrán Bueno, <coughs> a ver El recluta, o sea, el que es reclutado El nuevo o el veterano que no juega hace mucho Y que es traído de vuelta al juego por, por vos que sos comandante, por ejemplo el recluta se va a ganar un 85M. Una versión mejorada del tanque mediano soviético clásico de nivel intermedio. Haz rebotar los proyectiles con su blindaje reforzado y vuelve a tirarse a los enemigos con un cañón. Sí, bueno. Tampoco rebota mucho. O sea, sí rebota en su tier, pero... Comparado con el de línea puede ser mejor un poquito. Pero bueno, después, el comandante. El revalorice, el de tier 8, bien mediano de tier 8 una variante de un clásico estadounidense y básicamente con un cañón, sí es un Sherman o sea eh, con un cañón antitanque sobre un tanque mediano, el poderoso y preciso cañón de 105mm o sea milímetros dispara proyectiles de alta velocidad como munición estándar y tiene penetración suficiente para limpiar el piso con sus oponentes eh, como sucedió en las temporadas anteriores podrán optar por recibir el valor de los tanques en créditos bueno, ahí está lo que yo quería saber ves, porque por ejemplo por ejemplo Yo ya tengo el 85M y tengo el Revalorice ¿Para qué pasa si soy comandante Y recluto a alguno de ustedes, por ejemplo Y vos te ganarías el 85M Y yo el Revalorice? Pero pues yo lo tengo, claro, te dan los créditos, ¿bien? Que tampoco está mal No sé cuánto vale el revalorizé pero El equivalente de oro pasado a créditos No sé cuánto es, pero deben ser unas buenas monedas Bueno, después eh, que te van dando algunos eh, Ápices De lo que puedes ir ganando, ¿bien? Eh, 250 con 250. Bueno, acá, ah, acá en la progresión. Ok, cuando llegas a completar las 1500 eh, fichas, digamos, monedas o como se dice de, de, de progresión, te dan el revalorice, te dan el cosito de, de que es un reclutador y cadete ejemplar y todo eso. Pero en el, en el camino vas ganando 100 bonos, 200 bonos, 175, o sea, vas ganando 300, 475. Eh, 550 más o menos 650, 750, 850, 950 1050 bonos más o menos no está mal, ah y al final mira, te dan 400, o sea casi 1500, 1500 bonos clavados me parece, ¿eh? más un estilo pieza por pieza y demás y el el recluta va ganando 100, 200 esto es en la etapa 1, te lo va pasando por etapa 2, no esto es desde acá 200, 775... Acá ya te dan el cadete ejemplar clase 3... Eh, bueno, acá más bonos... Cadete ejemplar clase 2... Y después te dan el de cadete ejemplar clase 1... Y el tanque más 450 bonos... Y te dan el mismo campo, mirá... Pieza por pieza... Emblema a bordo de etapa eh, 6... Bueno... Claro, acá va a menos Sí, te va explicando lo que estábamos diciendo recién... En las diferentes etapas, ¿bien? Después de completar recompensas de la etapa 6 vehículos premium de nivel 6 a 7, elección de la siguiente lista, mirá, repiola puedes elegir el Ticker Max, el Panther M10, el 131, el BC Farfly eh, el AT15, el 85M, lo agregaron nuevo eso es para el recluta y para el comandante el Panther 88, que no lo recomiendo, el f 4202 que no mucho no lo recomiendo este sí que lo recomiendo, el Liberté, el Tiger no lo recomiendo el T92 no lo recomiendo, el 112, pff, más o menos este sí lo recomiendo. El T-26-5. El CDA-105 sí lo recomiendo. El Calón sí lo recomiendo. El T-54 sí lo recomiendo. El Rebelo IC más o menos tirando, no Pero bueno, amigos. Básicamente eso, ¿bien? O sea, se trata de... Si querés reclutar a una persona, eh, vos como comandante... Y si eh, la otra persona tiene que recumplir ciertos requisitos Por ejemplo, tener menos de 200 batallas Ser nuevo, o sea, re, recién inscrito al WOT digamos, Y si no, en el peor de los casos Un veterano del juego que quiera volver a jugar Que haya jugado eh, por última vez En una etapa mayor de 60 días ¿bien? Entonces, de eh, ahí ya podrán reclutar tranquilamente bueno amigos, espero que les haya servido, que les interese, si les interesa, buenísimo, y si no, déjenme en los comentarios qué piensan de este nuevo programa de reclutamiento, que ya sé que hay mucha gente de los que me mira que son viejos reclutadores, y además en el Discord ya estaban ahí, che, alguno quiere que lo reclute, alguno tiene ganas, conocen a alguno, ya se están ahí metiendo en el Discord, eh, interactuando para ver si, si pueden reclutar a alguien, lo cual me parece excelente. Bueno chicos, muchísimas gracias, gracias por suscribirse a mi otro canal, recuerden los desafíos, déjenme en los comentarios si disfrutaron o no se, asustaron, no se han asustado viendo el video del de exorcismo de Annalise Maiken. A ver si tienen bols y se la bancan. Les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.